Hola amigos, aquí les traigo un nuevo video muy interesante que les va a gustar porque en esta ocasión les traigo fondos de pantalla HD son más de 8000 fondos de pantalla que nos otorga esta aplicación se llama fondos HD <ríe> y este, bueno les dejaré el enlace en la descripción, es de Google Play Store y es esta fondos HD, background HD así que la la, la la instalan y le dan y le dan en abrir así que la abriremos para, para que puedan ver miren como pueden ver aquí están muchísimos fondos de pantalla que ustedes podrán descargar y aplicar como como background ya sea de, de su escritorio del celular y también si tiene la función sus celulares se las pueden agregar como, como bloqueo de pantalla Mm, miren, les voy a enseñar por ejemplo, a mí me gusta eh, miren, les voy a enseñar por ejemplo podemos, ponemos esta de aquí le das, empieza a cargar y, y dice establecer como fondo o descargar así que yo mm, de todas maneras tiene que descargar la estableces como fondo y te va a aparecer las opciones como podrán ver yo tengo para el fondo de pantalla y para el fondo del, de la aplicación y tengo unas cuantas más también lo pueden poner como foto de perfil pero no creo que quieran esa así que yo les recomiendo fondos, es para el fondo de pantalla principal aquí pueden colocar un, un tamaño en completo, toda la imagen o un tamaño libre personalizado y en establecido es el normal de la pantalla completa o sea este no no no me gusta a mí la verdad porque deja el espacio mucho espacio negro o libre que es personalizado la hacen grande o, o la hacen chica yo le pongo siempre en ajustar y aquí vamos a escoger el lugar que más les gusta y le ponen en la paloma esperan a que cargue para que se aplique el fondo de pantalla y enseguida Dice aquí genial, se ha establecido como fondo de pantalla. Nos salimos y como podrán ver ya está establecido el fondo de pantalla. Así que esta aplicación es muy buena, tiene demasiados fondos. Para que ustedes puedan este aquí estar checando. Y ver cuáles más cuáles son los que más les gusta. Y son demasiados la verdad. Me impresionó que tenga muchísimos fondos y a cada rato andan saliendo nuevos. Así que aquí pueden checar populares del día, populares de la semana, populares del mes, populares de siempre, las categorías. Hay, hay demasiadas cosas aquí. Pueden agregar algunos a favoritos. Y, y mientras los vayan descargando, les digo que si empiezan a ver muchos y si se descargan muchos, puede que los ocupe demasiado espacio en sus dispositivos. Así que nos podemos ir a configuración y le ponen aquí en borrar memoria caché. Este sirve para que lo... Si ya no quieren las imágenes las puedan borrar Y este y así ya no ocupen espacio en sus teléfonos Así que hasta luego la, Denle like, suscríbanse Y los invito a pasar cerca a un canal nuevo de, de mi amigo Les dejaré el enlace en la descripción Suscríbanse y, y denle like Así que hasta la próxima Hasta luego, no se olviden de ir al cine Bye bye